Estamos en un nuevo vídeo para el canal, estamos en Friday Night Funkin otra vez, hombre, han puesto semana 7 y yo lo siento, pero es que la he jugado un poco más tarde, bueno, un poco no, le en el 19 de abril, y, y yo ahora, o sea, ya he, he pasó un montón de días desde eso. Vale, primero vamos a hacer la semana 5 en Difícil Porque ahora nos toca esa y después sí. la semana 7 <risa> Se ve difícil, eh? Se ve difícil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 no se me ocurre nada de decir ahora mismo Por cierto, ahora no está en, en el frame, en el y normal No está la semana 7 en el normal Sí, te pones en el normal Es como que te saldrá abajo Que hay una página Que ahí saldrá la semana para jugar la semana 7 ahí es para llevar 10 ahí, eh Seguido, es súper fácil. Y ahora quién se ríe. ¡Lo ¿Ah? no he visto! Ahí arriba, al lado de la flecha, de, de la... De la... Eso es que... es Ah, un... de la derecha, está el... El limón ese. Lo no he visto. Al... Después, la aparezca... ¿Lo veis? Es ahí... La pantalla esa ¿Eh? esperad que oh no el timón ha vuelto con sus locureces mm. de canciones y esta vez tiene tiene un gorro no puede ser eh, ojos oh, eh, oh. ¿Cómo eres el peor? La, la, la. Ni siquiera estás cantando, solo estás diciendo cosas malas a mí. Ni siquiera estás cantando, solo estás diciendo cosas malas. Espera, No pienso verte nunca más. No quiero verte. No quiero verte más de verdad. Que me da igual que me digas esas cosas ya te escuché en eh, la última vez. Ajá. Eso es lo bueno, que no es difícil. ¡Ay! ¡No mirando! ¡Estaba. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Oh, menos mal ha acabado. Te derroté el limón. Y menos mal. Por dos o sea, la primera, porque hemos derrotado el limón otra vez. Y nos hemos vengado porque no me gusta nada. Ese limón es el peor de todos. Y también porque ahora podremos jugar la semana 7. En, en difícil. Bueno, la semana 5 también la hemos jugado en difícil. Bueno, Esto va a ser fácil. Bueno, bueno, bueno, ¿qué, ¿qué tenemos aquí? Sí... ¿Qué eh... Te mataría, pero... Es un día aburrido eh, Veremos... Lo que tienes ¡Oh! es lo que te da asco? Oye, no está he nada mal, eh He fallado en varias, pero da igual Ay, oh, como he fallado ahí Ay, Me encanta esta canción, eh Ay, no he fallado ahí Esto complica complicado, no es fácil, esto es muy fácil, esto es muy fácil. Uh -huh. wow, eh. Aleluya, la primera ocasión fue conseguida. Esa pantalla de cargar, está muy bien. ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho? <risa> Qué buena suerte a la gente a tiene una... una amiga que... que lleva la ropa de su mamá. Ya verás, eh. Ya verás que me voy a vengar. Yo soy un mejor que tú, ¿eh? Soy mejor que tú porque tú eres un no. Yo soy el mejor aquí Ah, oh, eso me cuesta, ¿eh? Esa parte me ha costado, ¿eh? Oh. o sea armas la primera era aunque decía como lo de ah algo así ahí le da al, al de la izquierda sin querer a ver Conseguido, hay una espera no, todavía... Pero ¿qué me pasa? Es libre! Esto está perfecto, dame perfecto. ¡Oh! ¡Conseguido! A ver. ¿Qué toca ahora? effing damn it! Well played, you little. But this is war, and in war, oh. people die. Eh? Man, es que? Get ready to fire! Oh no, they're going to fire! For you this year! Ha <laughs> Eh? big, eh? <laughs> uh, Look who it is! You have a school to shoot up. There's one way to settle this. Let's rock, you little. <laughs> you little. 3, 2, 1, ¡Oh, no! Ah. ¡Oh! ¡Ahora está disparando arriba! ¡Oh! Esto, esto está súper perfecto. Está como... Hay el pico ese disparando ahí. Pero porque hay uno eh, eh, con un franco tirador ahí arriba. Vale, vale, vale Yeah hey. ¡Es que me estoy cansando ¡Oh! ¡Me lo pasé! ¡Me lo pasé! no, lo pasé! ¡Me lo pasé! el que pasé! Ah, el padre Hay que Niños de. eh. tenebrosos 5 y ahí salían el niño. Ahí sale el time, eh, dentro del juego. Ahí en la semana 7. La comunidad. ¡Ah! Estos son mobs. hay varios mobs que no jugamos. ¿Eh? 20 nuevas semanas, pronto Bueno, una cada uno ah, Ha estado chulo, ¿eh? Esto A ver Ustedes tienen funky Ahora en Kickstart Si sí, es como una aplicación que van a pagar La gente para que pueda y así puedo ganar dinero pero eso es para pagarle y así y así hacéis más semanas oh ¿ahora qué? ¿ya se ha el trailer? sí ahora vuelvo a salir de esto, vale, vale pues nada, ya hemos terminado se supone que ya hemos terminado Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y ¡hasta la próxima! ¡Adiós!